John Connor, para tu Drone. Bueno, esto es un, una intro muy corta, una intro va a ser directamente un video, eh, llevo muchísimo tiempo trabajando en esto y en mi otro canal, muchas horas, no se imaginan las horas que lleva esto, no solo a mí, sino en general, eh, en esta actividad las horas de grabación, las horas de edición por más que uno sepa algo, ese algo cambia constantemente y hay que ir aprendiendo a veces por eso quedan algunas cosas mal y luego se van se van aprendiendo y se van haciendo mejor eh, mucha inversión se necesita equipo por ejemplo si quisiera con esto eh, editar un video, subirlo, etcétera, no podría, con, con, este, con este portátil no podría hacerlo, ¿no? entonces, eh, claro, es muy complicado todo, y, y bueno, se escuchan muchas críticas siempre porque estamos expuestos en este medio a todo, ¿no? cualquiera habla, cualquier sorete echa humo, cualquiera opina, hay gente que sabe, pero la mayoría de los que opinan no sabe, porque el que sabe mucho está trabajando y está en su medio y está haciendo las cosas que sabe hacer y no se está dedicando a, a tirarle de mierda a los demás entonces cuando alguien sabe algo enseguida se nota ¿no? cuando no sabe bueno también se nota y seguimos ahora con este con el mini 2 que para mí es fabuloso, es el mejor dron que he tenido vale si ven en la descripción de mi video verán eh, una lista de la cantidad de drones que he volado y que he tenido la lista sigue subiendo obviamente porque siguen saliendo cosas nuevas en este momento estoy un poco complicado eh, con temas personales de mudanza, el verano, agosto fue tremendo vienen periodos de viento, es muy difícil para un canal por ejemplo de teléfono es muy sencillo porque estás ahí con el teléfono pero en este caso el tema drones, eh, estamos directamente ligados al clima, ¿no? entonces bueno, es un poquito más difícil, eh, como les digo, viene más, viene mucho más, es la era de los mini, desde que DJI sacó el primer mini, y algunas otras marcas Parrot sacaba unos drones muy livianos, muy pequeños, que estaban fabulosos, pero de la era del Mini, del Mini 2, empezaron a salir Upsan, sacó su Mini, Fimi saca su, su Mini, Evo saca su Mini y seguirán saliendo Mini aparte de las marcas Pirulo, como ZLL, que sacó un dron de también Mini económico, que es el 108, que para mí es fabuloso. Eh, se habla mucho en mi canal del 108 y estoy siempre en... En conversaciones con la gente, porque claro, 600 euros o 100 que valen 108, ahora no tengo ninguno, porque me llegan y me dicen, por favor, por favor, véndemelo, no sé cuánto, ¿eh? yo a muchos los traigo para hacer sorteos, y, y no llego ni a los sorteos, ¿por qué? porque si piden un dron fuera, demora lo que demora y yo ya lo tengo aquí, hay gente que lo quiere ya, el tema compras, tú quieres tu producto lo antes posible, entonces nada, He llegado y pasado a los 3.000 suscriptores, que es por lo que estoy haciendo este video, que es para agradecer a todos el tema, el tema de suscriptores, que es de lo que viven estos canales, no se puede hacer de otra manera, necesitamos suscriptores, necesitamos likes, necesitamos comentarios, necesitamos que haya una interacción, tanto yo como el de 200.000 suscriptores, ¿no? Willy Fox necesita exactamente lo mismo que yo, también necesita lo mismo, Caos Spark en Colombia necesita lo mismo, estén donde esté Monodrone necesita lo mismo, o sea, Porcon eh, necesita lo mismo, Félix necesita lo mismo, y si me olvido de alguno de los que estoy en estrecha compañía, que son con los que me hablo, me suscribo a sus cosas, me meto en, en los diferentes eventos que hacen y eso, bueno, eh, después lo escribiré por ahí, pero creo que los he nombrado a todos, por lo menos los que están más cerca del círculo eh, que es a lo que uno quiere llegar, ¿no? a los que le va bien, a los que le va mal o a los que son bordes a mí, por más bien que les vaya también si es gente borde, gente mala, gente loca me ha pasado a mí de cruzarme con youtubers que son verdaderamente insoportables ¿por qué? porque además de ser alcohólicos y drogadictos están mal de la cabeza entonces hay gente con la que es muy lindo tratar cuando vas a la disco pero para negocios, para cosas serias y para otro tipo de, de interacciones es imposible. Entonces, bueno, nos quedamos con los, con los pocos que sirven y los que no, fuera. ¿no? Y aquí estamos. Vamos a ver, tengo que. Me demoran un poco en contestar, lamentablemente, pero estoy tratando de, de que me envíen. No quiero adelantar porque en verdad ni me he decidido yo. No sé si traigo los tres o me elijo uno y veo, no sé cómo lo voy a hacer todavía, así que nada, lo único que quería hacer es agradecer a los 3.000 suscriptores, y, y estamos en contacto como siempre, promocionenme, coméntenselos a sus hermanas, hagan lo que quieran, ven mi copa vacía, pero bueno, tendría que brindar, pero me quedé sin la sustancia, entonces eh, voy a brindar con café ahora en 5 minutos, y poco más que decir. Darle las gracias a todos. Hay gente que desde el principio me ha dicho dale, metele, pa pa pa, eh, la tarasca, toma, te doy esto para que empieces con la página web, te pongo la web, VSpain eh, Group. Big Group Spain está. está ahí al firme, cada tanto me dice, ¿cómo estás? ¿En qué andas? ¿Solucionaste esto? ¿Hiciste lo otro? Vamos a hacer esto, vamos a ver hay empresas españolas que están verdaderamente volcadas a este canal a ningún otro, estamos en exclusiva porque yo lo que quiero no es un copyright una copia de todo, aquel trajo esto ¡pum! ya vieron lo que es YouTube pasó esto, todo el mundo hablando lo mismo pasó aquello otro, todo el mundo hablando lo mismo yo quiero exclusividad con las empresas y quiero hacer las cosas de forma distinta aunque me tenga que moderar en la lengua por, por temas obvios ¿vale? y que me tenga que moderar en un montón de cosas pero yo lo que quiero es tener una exclusiva tanto en personalidad de mi canal, porque es mío no es de nadie más como en, y si va lento es problema mío pero es mío y no le copio a nadie, quizás si copiara ya tendría 9000 suscriptores es interesante pero no quiero copiar a nadie entonces bueno, vamos a seguir adelante con todas estas cosas seguir explicando, ya saben que tienen tarjetas micro sd explicaciones de teléfonos y compatibilidad cámaras, todo tipo de drones, desde baratos a caros, en mi canal hay absolutamente de todo. Tienen una parte del tu drone game de, de juegos, de ordenadores, inclusive aquí mismo tienen tarjetas gráficas, porque necesitan una tarjeta gráfica y un ordenador potente para editar. Si tú no vas a hacer más que disfrutar del hobby, no necesitas mucha cosa, pero cuando empezás a subir escalones, si ya querés... Eh, perder el tiempo en editar, en subir videos y en compartirlos, ya te cambia el mundo. En mi canal tienen absolutamente todo, cómo modificar un Spark, mi Spark volaba a 72 km por hora, se podía elevar a una velocidad increíble, tenía unos frenos distintos, está el video del Spark, cómo modificarlo desde la Assistant. tengo todo, todo, todo explicado desde todos los drones, desde el CIMA X5, hasta el Mini 2, pasando por un montón de drones de Phantom, bueno el Spark, el otro Mini, etc. Una cantidad de drones baratos que la mayoría no sirven para nada y se los digo, no compren este dron miren los videos antes de comprar un dron, me pueden consultar aunque no sea el video, ustedes se si quieren comprar cualquier otra cosa me lo consultan, yo les digo sí no, si sí, no. El otro día me dijeron, mira, quiero el tal y tal y tal, un pa, papá papá pa, 88 que no sé qué, le digo, mira, tú vas a hacer al final lo que quieras, yo te digo que ese dron yo no lo compraría, ¿vale? Yo compraría tal otro. Entonces, bueno, ahí vamos, eh, inclusive al Telegram, a Instagram, en los canales de Facebook, o sea, yo estoy todo el día contestando, pues se podrán imaginar que con lo que manejo de redes es un infierno, ¿no? Pero no tengo problema, si yo veo que está el mensaje, lo contesto, no es que no lo conteste. Así que nada, sigamos así. hablando de, de Dron náutica tengo también los videos de Kaya que me, me habían pedido, inclusive me lo consultaron desde varios países, y videos de buceo, o sea, este canal es completo, no se centra solo en drones, tienen un poco de todo lo que le gusta a una persona que está en un hobby, ¿no? que es cámaras, que es GoPro, que es Canon, que es eh, DJI, que son los los soportes, si vos no tenés este equipo, podés con un con uno de estos y un teléfono hacer tu, tu material, tampoco es que tenés que tener miles de euros, yo tengo esto porque lo muestro, porque lo porque trabajo con esto, ¿no? pero tú con una cámara sola te haces, inclusive a día de hoy, te puedes hacer con una GoPro 7 Silver, por ejemplo, eh, que es, es económica, inclusive la puedes conseguir en buen estado de segunda mano. Tengan cuidado igualmente con los temas de segunda mano Miren que el que vende sea, sea fiable Tenga, en mi caso, tengo más de, de un centenar de ventas Y todas las estrellas de, de lo que la gente vota Yo no puedo entrar ahí En Wallapop, por ejemplo, es una buena plataforma de ventas eh, Tengo una, una Reflex que graba Pero yo no he podido sacarle la imagen que me gusta a esta cámara Por eso uso una Nikon Inclusive he dejado de lado la Casio porque no porque con esta Nikon va, va de película Así que nada, gracias por los 3000 suscriptores Y en nada van a tener un nuevo video de de imágenes, de drones, de actualizaciones Y de lo que quieran consultar Tu, drone Soy Connor, para tu drone Ah, qué gripe, tres semanas de gripe Si me sigo metiendo el agua y sigo con el ventilador yo creo que al final moriré.